Tenemos en línea a alguien que conocí ayer, historias de la Argentina de estos mm, tiempos, ¿no? Sí sí. Eh, de esta Argentina difícil, donde la justicia es, es lenta, es complicada. Ayer la conocí a Guadalupe, que es la mamá de, de, de Sofía, el 28 de marzo, está, esta chica de 21 años estuvo al borde de la muerte. Ahora sabemos la verdad. ¿Por qué sabemos la verdad? Sabemos la verdad porque gracias a Dios y por un milagro que seguramente vamos a, a mm -hmm. denunciar un poquito más en este programa porque... Lo estamos dejando medio de soslayo y para mí es, es una historia tan hermosa. ¿Por qué sabemos la verdad? Porque Sofi, gracias a Dios, se está recuperando muy bien. Se sí. está recuperando muy bien. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una discusión en su departamento, en un quinto piso, y el exnovio la tiró por la ventana. Por Dios. Así como te lo estoy contando. Por y Dios. encima, esta chica se quiso agarrar de los cables y este guacho ni siquiera... Eh, porque en ese momento quizás, no sé, te viene un, un mínimo de, de conciencia y agarrarla y ayudarla sí. a entrar nuevamente. No, no, la dejó La miró caer. y la dejó caer, por Dios. No solamente la dejó caer, sino que la dejó, la dejó ahí tirada. Eh, eh, estiró los tiempos para no llamar a una ambulancia. Una situación espantosa, realmente espantosa. Ayer la, la, la conocí a Guadalupe a, a su mamá, que es una leona, que no le creyó desde el de minuto cero ante tipo no le creyó nunca, y vivió... imagínate tener a tu hija en terapia intensiva. Bueno, a, a, ahora que ya han pasado algunas horas ...y está un poco más tranquila porque ayer pobre Guada estaba, estaba muy nerviosa... ...porque estábamos todos ahí con los medios y uh -huh. la, la, la estábamos volviendo loca en su casa... ...nos atendió a todos de una manera hermosa pero pobrecita desentendible... ...que de pronto aparece todo el circo de la tele y te enloquece... ...hola Guada ¿cómo va? Ah, les agradezco un montón haberse acercado ayer y habernos ayudado... te comento que gracias a ese movimiento también eh, se impulsó un poquitito más la causa... ...y ahora estamos claro. con otra calificación... Eh, que bueno. ¿Cómo está ahora la calificación? Sí, sí. Contame, contame, desmenuzame ¿Cómo es femicidio Como lo que es Así eh, claro. tenemos lo que es Vamos ah, bueno, teniendo gracias. resultados En lo que realmente fue Que no fue un suicidio Que es qué bárbaro, ¿no? ¿no? Claro, sí. porque ahora este tipo sí se va a comer la que, la que se tiene que comer ¿no? En materia judicial Exacto, y, Exacto. ¿Qué eh, que es lo que está diciendo Ni más ni menos, lo que corresponde lo que corresponde, ni más ni menos que lo que corresponde. Ahora, vos fijate que si hubiera conseguido su objetivo de matarla, quizás estaba libre. Qué espanto, cómo te pone loco eso. Sí. No, por ahí lo hubiéramos podido corroborar porque como se le había pedido, yo cuando cae Sofía pido una intervención de, de la parte de legales de del hospital y vi haciendo sí. un estudio, fotos, informes y demás y notan que ella tenía signos de defensa y, y de ataque bueno, y demás. En definitiva, eh, con Disney podíamos hacer algo, pero no era lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Vos sabés que hay gente que sale y se mostró que mató a la mujer y todo. sale y igual. Uh -huh. Entonces, con la declaración de Sofía y demás, ya era, era otro cantar. Guadalupe, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saluda. Vos sabés que eh, te escucho, a mí me gustaría que me cuentes muy brevemente, porque hay un milagro, digo yo, digo yo en el medio, que tiene que ver con la caída. De, de, de Sofía y que un techo de chapa que amortiguó justamente esa caída permite eh, o evitó que el impacto fuera, bueno, mortal y permite de alguna manera que, que, que esto llegue a buen término con esto que vos nos comentás hoy que definitivamente la causa está planteada como femicidio. Digamos, eh, eh, ese milagro y esa posibilidad y, o esta segunda oportunidad que tuvo Sofía bueno pasa a ser importantísima. ¿no? Sí, eh, es una segunda oportunidad de día, claramente porque estaba, ella eh, llegó con signos vitales nulos al hospital, oh. la salvaron en ese hospital. Quiero decir que gracias a Dios cayó en el San Martín, que tiene una terapia intensiva invaluable. Mm. En toda la paratología, los médicos son espectaculares, los enfermeros son todos capacitados para el tema, eh, estuvo súper atendida en ese hospital. Así que gracias a ellos... Eh, se salvó la vida de mi hija y gracias a los del departamento que llamaron a la, a la ambulancia exacto en el porque este tipo se, se, se fue diciendo que iba a buscar una ambulancia no sí. exacto ambulancia? si no llamaban a la ambulancia por minuto, no llegaba casi logra su cometido no llegaba al hospital ¿qué esperaban que iba a buscar la ambulancia y, en taxi pero lo, no llegaba sí, al el... hospital mi hija claro, claro por supuesto él quería estirar los tiempos para que para que Sofi muriera ese espantoso es terrible pero es, es lo que pasó, sin lugar a dudas. Eh, y vos me decías, yo quiero justicia, ¿no? Solo por Sofi, ¿no? Porque evidentemente necesitamos que haya antecedentes Un cambio. para decir basta todo a esta locura. Sí, sí, por favor, por favor, no le puede volver a pasar esto a ninguna chica más. Por favor, por favor. No puede seguir pasando esto, no pueden seguir siendo los tiempos tan lentos, no pueden seguir siendo tan... Eh, desastroso el manejo de este tipo de causas desde el principio de darse en una comisaría que no están preparados para este tipo de, de, de, de homicidios eh, los femicidios se tienen que tratar aparte, tiene que haber una comunicación entre el, entre fiscalía y el hospital directa sí. no tener que hacer un oficio el juez, este el otro para poder llegar a, al informe este que, que bueno denota todo lo que veníamos declarando eh, no tiene que pasar un mes para que para que la fiscalía tenga que. ¿Qué te mal. dice tú, tu abogado, tu letrado? Porque ahora, claro, cambia la carátula, queda femicidio como corresponde. ¿Hasta dónde se puede sí. llegar? Y ahora ya cambia la pena. En vez de 12 años, puede llegar 22 por lo menos. Eh, ya cambia, cambia todo. Claro. Y a eso hay que apuntar. Y, o, y ojalá que la, que la justicia... Y, y ojalá la que, que le den más de 22 vale, porque hay agravantes. Sí, sí. Hay, muchos hay agravantes. agravantes sí. Hay una alegoría terrible en la mira. Hay abandono, hay todo, hay, hay todo... Lo que hay, claro, exacto. Él había dicho que estaba este, que, que, que la relación ya no, no, no, no, no era efectiva, que digamos, no estaban saliendo y que ella estaba depresiva y que, bueno, que por eso se matar. arrojó, ¿no? Sí, sí. Lo por que le diría cualquier persona que... Claro. Ah, igual será raro cuando uno oye una discusión de una pareja Y la mujer termina cayendo de un quinto piso Eso Por ya supuesto. te denota un montón de cosas Sin necesidad de ir al departamento De haber visto la sangre que vi De haber visto cómo corrió los muebles De cómo le fue a avisar a la vecina en vez de bajar a verla a ella De cómo cuando baja se va y se toma un taxi Cómo cuando vuelve le miente a la policía y le dice Yo recién llego y lo corrigen los del edificio y dicen, ¿cómo? Eh, no, bueno, bueno, estaba con ella con la chica claro. que estaba al lado de Sofía y la chica lo mira y le dice, yo no estaba con vos ¿qué estás diciendo? O sea, pero vos fijate, ¿no? es el, en parte del, del machismo ridículo que vivimos que hay algunos tipos que creen ¿no? que si eh, que, que pueden llegar a, a argumentar si se rompe una relación, la, una chica de 21 años va a estar tan desesperada que ahí mismo, adelante de él, se va a suicidar tirándose por el balcón. Como si uno fuera, como si el tipo claro. fuera el centro del universo, ¿entendés? Y, y lo, sí, es psicópata, un delirio. sí, sí, sí. Es, es un, un delirio, Dios sí, sí. me libre. Guada, eh, yo quiero un segundito desmenuzar un poquito más otro costado que ayer nos quedamos chateando después de la, de la nota y demás, porque pasó algo que para mí es tan maravilloso. Yo elijo creer siempre, viste, en la vida, elijo creer. Y, y, y ayer me contabas sí. esta historia de una monjita que en el medio de tu desesperación y que los médicos decían que, que Sofi no salía adelante, pasó algo, ¿no? Y, y yo quiero que me lo cuentes de nuevo, ¿puede ser? Sí, te comento que la acaban de encontrar uno de los <risa> medios a la monjita. Eh, nosotros teníamos miedo que no que no exista porque eh, había ido mi suegra y no mi ex suegra, perdón, pobre es como mi segunda mamá igual eh, y no, no la había encontrado y ya, como nos habían dicho en el hospital que a veces aparecen monjas que después no existen y a partir de la llegada de esta monja y de rezarle a esa beata que nos da y ponernos la telita. Te a Raulo porque a le conté por arriba y ayer no pudo. Bueno, darle. te cuento. No sabe, contale, estaba en contale. el pasillo de terapia intensiva, me voy a lavar las manos, miro el pasillo, no veo nada. Y cuando me voy a lavar las manos, alguien me agarra el brazo, miro en una monja y me dice por quién estaba en, en el piso. Le digo por mi hija, me dice de ir a la habitación eh, a rezar, le digo que sí. Y me dice, mira, tengo una estampita con una reliquia del Vaticano, que es de una beata que queremos santificar y que cura, es sanadora sí, le digo, yo no creo nada así que mm, pero en ese momento cualquier cosa se aceptaba nos tragamos la telita con la abuela eh, le rezamos ambas a esa beata y al rato que rezamos Sofía que parecía que moría, que moría que moría eh, con los signos vitales, estables por primera vez nos dicen que estaba estable que el pulmón había empezado a funcionar mejor, que ella estaba respirando en un 40% solamente con el respirador y el resto lo estaba haciendo sola. Eh, le sacaron el drenaje, al otro día le sacaron el catéter del, del cerebro, al otro día el neumotórax, eh, y así Sofía fue saliendo milagrosamente de todo. Pensamos que estaba toda quebrada, que iba a haber que hacer varias intervenciones, y resultó que no. Que solamente era la pelvis, bueno, la escápula, una parte de, de las cervicales, eh, que sí. las sillas volvían a su lugar solas, cuando pensamos es increíble. que eran celebradas. Una, una chica, no. claro, Raúl, vos. Yo Inmenso, entente, vos, milagro. vos creíste, Un milagro. Un milagro tras otro milagro. Eso, claro, vos creías que el milagro fue solo ese, ese El momento de la caída, no, claro. No, no, no, acá claro. hay una cosa mucho más allá. No, Se no, trata fue de, uno de, de la tras otro milagro. Perdona es una, una monjita sí. italiana que murió en, este, en 1930, 930. que ya, ya es beata, o sea, ya se han certificado algunos milagros y necesita otros milagros para llegar a la canonización, a, a los altares. Es maravilloso. Y vos fijate esta historia, ¿no? A mí me conmueven, mientras lo cuento se me paran los pelos. Contame, ¿el, el, ¿pudiste hablar con la monjita ahora? ¿No Recién a... me acaban de llamar del canal con la monjita al lado, así que no. No, no lo podía creer estaba justo con la abuela acá que hemos hecho una nota para para otro canal eh, y atendí de casualidad porque era videollamada y el celular veía ser que está sonando sin parar eh, y cuando atiendo la veo a la monja así que nada no, no lo podemos creer ahora quizás nos venga a ver a la, a la tarde a las cuatro creo que la, la traían para acá que y vamos a hacer también eh, la certificación de, del milagro de Sofía claro, claro. porque los mismos médicos nos decían es un milagro que esta chica esté con los signos vitales eh, estables pensábamos todos que se moría no, Qué no, maravilla. es y, Bueno. contame, sí, yo, yo sé que, que... Haces, haces muy bien en, en que bueno, Sofía, todo este lío mediático esté un poquito alejada para poder recuperarse pero contame cómo, cómo, cómo está está está mejor, cada día un poquito mejor no, no está bárbaro la gorda, no no, no lo podemos creer también porque pensamos que todo esto mediático quizás la alterara y no, no, eh. ella está esperando que sea justicia que recuerda mucho el momento en que él la mira y la deja caer así que está con mucha bronca, mucha angustia por, supuesto, por este tema por y, y lo único que diría es que, bueno, ella preferiría que exista la pena de muerte pero acá en este país no existe Así claro. que vamos a, a pedir lo Pobre. que corresponde, que es la pena máxima. Lógico. Guada, eh, te dejamos, vamos a seguir, por supuesto, judicialmente este caso. Eh, pero también quiero seguir esta historia, ¿viste? Porque a veces hay, hay otras cosas que, como siempre digo, elijo creer. Así que capaz que hoy, eh, como ayer, te, te invado tu casa, porque, a ver, para que me cuentes lo de la monja. <risa> <Capaz> que, <risa> yo, quiero, yo quiero, porque ¿me entiendes? que me parece que también necesitamos agarrarnos a esperanzas y a cosas lindas entre tanto dolor y sufrimiento, ¿viste? ¿Qué es sí, en este momento te imaginás cómo estábamos, y te repito claro. yo no creí es nada Y ahora crees, eh... ahora crees <risa> ahora, Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Sí, no lo puedo sí, creer sí, claro, No claro, lo puedo claro. creer Si mi hija te viva lindo, hasta... lindo, ya es un montón Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eh, gracias amiga, dale, después le seguimos. Ay, mil gracias a ustedes, mil gracias a ustedes por todo, por todo lo que nos han ayudado. Eh, abrazo, no, un beso, abrazo, un beso. Dale, abrazo. Dale, un beso, Espinosa